Muy buenas tardes. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta conferencia con motivo de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2020, que este año atiende el tema Abrir con Propósito, Emprender Acciones para Construir Equidad e Inclusión Estructurales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Hugo Mendieta Cerón, profesor investigador de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Gracias ¿Me, invitación. Gracias. Me permito dar lectura a su ficha curricular. Estudió la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, título homologado en España. Residencia de Medicina Interna en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, y en el Hospital General, Dr. Darío Fernández Fierro, Iste, México, Distrito Federal. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y recertificado, 2019-2024, Fellow American College of Physicians. Maestría en Ciencias Médicas de la UNAM, 2003-2005. Doctorado en Endocrinología. Universidad de Santiago de Compostela, España, de 2005-2008. Médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, en España, 2007-2008. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2009. Actualmente es ni nivel 2, con 160 publicaciones internacionales en 45 países diferentes. Profesor de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Jefe de investigación del Hospital Materno Perinatal, Mónica Pretelines Sáenz. Director de la Asociación Científica Latina, ASILA. Bienvenido, doctor. En unos minutos daremos inicio a la conferencia que lleva por título «Acceso abierto en la salud. Beneficios de un cambio en paradigmas». Al finalizar la intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a cargo de una servidora. Estas preguntas podrán realizarse desde el chat del Facebook por donde se transmite. Les recordamos hacer su registro en el link que estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias. Doctor, agradecemos su presencia y en este momento le cedo el uso de la palabra. Gracias eh, por esta oportunidad, esta invitación. Siempre eh, la universidad, pues, tratando de mantenerse vigente y promover el conocimiento y el acceso, pues, universal a, a fuentes de información. Siendo así, pues, bueno, vamos a, a compartir el tema de acceso abierto en la salud, beneficios de un cambio de paradigmas. Como marco referencial tenemos que el acceso abierto es un nuevo paradigma para comunicar el conocimiento científico. El proyecto TransOMIM trabaja en estrategias, modelos y métricas de evaluación y transformación orientada a objetivos que sea gradual, sostenible y justa de revistas científicas establecidas, basadas en suscripción en revistas de acceso abierto. Todos conocemos algunos problemas del acceso actual a la información científica. Tenemos un círculo vicioso, por ejemplo, que las mejores revistas cobran por publicar, cobran por acceder. Entonces hacen, digamos, una doble fuente de ingreso. Y luego vienen las uh, preguntas de por qué no publicas en una mejor revista, por qué no publicas en tal o cual. Siendo casi imposible para la mayoría de investigadores en instituciones que elaboramos uh, a nivel público acceder este, a, a estas revistas. Por, por ejemplo, pública, cobran o acceder. Por ejemplo, en la revista The Lancet cobra la módica cantidad de mil dólares. Es decir, creo que no tenemos nosotros esta cantidad de, de dinero para darnos el lujo de publicar. Y esto es solamente uno de los ejemplos de muchos en promedio para acceder a una de las revistas de Plus One y toda esa serie co cobrarán $1,500 dólares o más. Y desafortunadamente, eh, cuando tenemos algún, algún uh, proyecto con financiamiento que podemos incluir la publicación, pues será uno, ¿no? ¿O cuántos proyectos tenemos eh, siendo posible de manera simultánea que incluyamos el costo de publicación? Un problema que he experimentado cuando mando alguna publicación, algún manuscrito, es de que existen listas de estas revistas eh, de open access sobre el pago de un autor para que el artículo sea después de acceso libre, es que hacen descuentos a investigadores o no cobran a investigadores que sean originarios y que trabajen en países de bajos ingresos o ingresos eh, pues moderados. ¿no? Hay diferentes clasificaciones del, bar del Banco Mundial, etc. Y el problema es que México no aparece en ninguna de esas listas de bajos ingresos. ¿okay? Aparece en los de ingresos medios altos, porque macroeconómicamente aparece como economía número entre 10 y 14, va oscilando en los últimos eh, en el último lustro, por lo menos, pero eso no se traduce en que la mayoría de los investigadores tengamos esos ingresos. Okay. Entonces, no accedemos por ser investigadores de México a estos criterios de descuento o de eh, incluso envío gratis. Existen algunas excepciones de revistas de muy alto impacto que no cobren, por ejemplo, The New England Journal of Medicine, se puede considerar que eh, existe la opción de no cobrar el artículo. Otro factor del círculo vicioso es el tipo de evaluación en instituciones nacionales por factor de impacto. Todos estamos muy centrados en esta situación del factor de impacto, siendo que era un índice bibliográfico creado para catalogar las revistas, pero no tanto para evaluar realmente la trascendencia de la publicación. Quiero hacer mención que no todo lo que se publica en una revista de altísimo impacto tiene que ser verdad absoluta. Y de hecho ha habido ejemplos claros recientemente con uh, el retiro de artículos que ya habían sido publicados en esas revistas, porque al final de cuentas demostró que eran dudosas en su contenido, en sus bases de datos, siendo el ejemplo más claro lo que pasó recientemente con el uso de hidroxicloroquina por una, eh, unos autores que aparentemente habían evaluado muchísimos países, pero luego cuando se quiso verificar esa base de datos, pues no, no se pudo acceder a ella y se retiró. ¿Okay? Actualmente, por ejemplo... Esta evaluación por factor de impacto, pues, la estamos teniendo eh, a nivel nacional en el SNIC para ser eh, evaluados en el Sistema Nacional de Investigadores. De tal manera que nos piden alguna cierta cantidad de publicaciones desde nivel 1, 2 o 3 eh, con revistas eh, con un factor de impacto más de 1. Vuelvo a insistir en el problema del de costo. ¿okay? De el costo, cuando queremos acceder a esas revistas, entonces, estamos fuera de competencia en relación a instituciones donde les puedan pagar todos, estas, um, eh, pues todos estos criterios para el Open Access o, o, o lo que pide cada editorial en relación a nuestra realmente calidad del trabajo. ¿okay? Tengo como eh, insistir en ese tema. Las editoriales que cobran generan ingresos importantes por un trabajo de años de investigadores en instituciones públicas y privadas. La contribución a revistas que luego cobran por acceder a los artículos genera una distorsión en el acceso mundial al conocimiento. Y en nuestro ímpetu por aspirar a esa satisfacción, a ese nivel, a este ciclo de generación y publicación, realmente nos autolimitamos porque también me pasó con una publicación que luego yo mismo como autor no podía acceder. ...a la versión final del artículo. Entonces, realmente es una complicación, una barrera para nuestro crecimiento. Las publicaciones de acceso abierto o en inglés open access... ...se definen como información digital en línea, gratuita y libre... ...de la mayoría de las restricciones de derechos de autor y licencias fácilmente disponibles para los investigadores y el público en general una vez publicadas. Entonces, es, digamos, la inmediatez de acceso a la información. No estamos como hace una, un par de décadas en la cual había que suscribirse a una revista, esperar el envío por mensajería, y todas las demás revistas eran desconocidas o no podíamos acceder, salvo con el ejercicio de ir a la biblioteca, ver los títulos que estaban en Artemisa, Medline, nada más los resúmenes, hacer la solicitud para pedir el artículo y toda esa gestión que tardaba pues, días y no es que más. Imaginemos ahora cuando empezó las primeras revistas con la imprenta y de que se mandara de una ciudad a otra, de un país a otro. ¿no? Entonces, no estamos en esas circunstancias, pero sí existe una gran brecha para acceder a la información top. De acuerdo a los autores, Melero y Abad clasificaron a las revistas en revistas libres, donde la publicación y el acceso son totalmente gratuitos. Revistas que permitan el libre acceso a los artículos pasado un tiempo después de su publicación. este periodo de embargo. En este um, grupo pertenece la revista New England Journal of Medicine, que aunque no cobra por mandar artículos, mantiene un embargo de seis meses. Luego, revistas en las que todos los artículos son libres previo pago del autor o la institución que lo financia. Y al final de cuentas, revistas híbridas en las que conviven artículos accesibles por suscripción y otros en acceso abierto porque el autor o su institución han pagado los eh, cobros, ¿no? los artículos process charts charge o algún otro tipo de cuota. Entonces, digamos, es la clasificación que eh, seguramente ya hemos eh, experimentado con nuestros proyectos. Ernest Abadal, desde el año 2012, había puesto eh, a discusión varios temas, por ejemplo, el de retos de las revistas en acceso abierto, cantidad, calidad y sostenibilidad económica. Por ejemplo, tenemos un listado que el trabajo de porcentaje de revistas en acceso abierto. Vean la inmensa cantidad de eh, revistas de Brasil. Ok, 1735, Open Access 1024, porcentaje 59%. Es realmente un líder en este rubro. Pero hay otros países uh, pues, más pequeños, como Rumanía, que destaca con 782, luego un poco más grandes como Turquía, España, un lugar importante con 2280. No hablemos de la capacidad eh, productora científica en diversa calidad de, de la India, Canadá, Italia, Estados Unidos siempre aparece de líder casi en todas las listas y clasificaciones que hagamos por cuantía y calidad de artículos, Alemania, Reino Unido también tiene un destacadísimo eh, lugar en cuanto a la producción. Desafortunadamente, las revistas de acceso abierto que no cobran específicamente, me refiero a este grupo, pueden estar siendo menospreciadas por los propios académicos, ¿no? Y decir, no, pues estás publicando en revistas que eh, no tienen importancia, ¿no? Parece que no, no cobra como tanto y por lo tanto no tiene ese plus. Las revistas de acceso libre, sin embargo, sí pueden cumplir con diferentes estándares de calidad y la reputación la dan las veces que son consultadas y citadas, es decir, aquí definitivamente eh, sí, el dinero no lo es todo, pero ahorita mencionaré algunos puntos, algunos um, algunos puntos de incertidumbre en, este, en esta discusión. La base Scopus incluye actualmente unos 18.500 títulos de revistas, de los cuales 1.800 siguen el modelo de acceso abierto, el 10% de su base. Las cifras en el Web of Science son similares, también con 10%, cuando analizamos las bases de Ulrich. Pero, debo aclarar que este porcentaje se refiere a revistas que ponen los artículos de acceso abierto, pero también que cobran, o sea, que cobran al autor o a la institución. Tengo eh, que comentar que un problema para avanzar en el acceso abierto es el impacto de lo publicado, medido como las veces que lo citan a uno. Al final de cuentas, a los que generamos alguna idea o una publicación, pues nos interesa que nos lean y nos interesa también que alguien nos cite, es decir, pues encontrar un par que se interesó en lo que hacemos y aportar, ¿no? me permito comentar alguna experiencia personal y algunos artículos que tengo en índices o Inviomed. Específicamente de Biomed, eh, pongo uno que es medicina interna, la revista de colegio de medicina interna, y vean, por ejemplo, aparece una pequeña revisión que hice ya hace muchos años de hepatitis C, con 2,346 vistas, o uno de mioglobulinuria, de 1,688 vistas. Sin embargo, en el lado izquierdo vemos que ponen actividad de los usuarios, visitas recibidas de los artículos que tiene registrado en biomedia en mi autoría, 24,983, pero artículos evaluados 1, ¿ok?, Cuando continúo con otras revistas, también de Inviomed, de la revista de especialidades médico-quirúrgicas, que es de liste, vean, hay uno de utilidad de escala Apache 3 en los servicios de medicina interna, con 9,775 vistas. Y uno diría, no, pues está, estoy teniendo impacto, ¿no? Sin embargo, cuando ya analizamos las citas de estas revistas, que son de acceso libre, Prácticamente pues no cobran ni por enviar, ni por publicar, ni por nada. No hay citas. Okay? No hay citas. Hay mínima cantidad de citas. Acá hay otra manera de analizar. <coughs> eh, hice un ejercicio también con las um, 160 publicaciones que tengo. De esas, haciendo un análisis por revista, factor de impacto, índice H de la revista, número de citas y costo. Entonces el listé todas aprovechando esta oportunidad para compartir lo de acceso. Y me da lo siguiente, haciendo una correlación de Pearson con estas 160 revistas, o estas 160 publicaciones más bien, porque en algunas pues fue más de una revista, más de una publicación en la misma revista. La correlación de Pearson entre factor de impacto y número de citas fue de 0.08. La correlación entre factor, impacto y costo de las revistas fue de 0.11. La correlación entre el número de citas y el costo fue inversa a punto 14. La correlación entre el índice H de las revistas y las citas sí fue consistente. Si sí es lo más importante de acuerdo a este pequeño análisis e invito a los investigadores que hagan lo mismo o tomen cualquier investigador que esté en Google Scholar y que hagan esta evaluación. Y aquí fue de 0.56. Igual nada más soy yo, ¿no? Pero no creo. Me parece que la mayoría estaremos en esta circunstancia. El, la correlación entre índice H y costo es de 0.04. Con esto, eh, pues bueno, no es un análisis bibliométrico como tal, es un ejercicio, me parece que no está valiendo la pena eh, pagar... Por ejemplo, los 105 mil pesos para publicar en Lancet y tener una cantidad de citas que a lo mejor sí se consigue con un artículo. Pero a lo mejor no todas las publicaciones que se consigan pagando tantísimo dinero va a valer la pena tanto gasto. Es un punto que pongo a su consideración. Tenemos algunos parámetros para evaluar lo que estamos haciendo a nivel global, pues todos conocemos lo que es CIMAGO y los rankings que maneja. Y, eh, pues bueno, sobresale la cantidad de documentos de Estados Unidos en primer lugar. Por la cantidad de documentos, pues China está en segundo lugar. Si hacemos una correlación con el índice económico de cada país, pues vamos, bueno, eso ya sabemos que va casi casi de la mano. Menos en nuestro caso nacional, porque México se va hasta el lugar 28 y no corresponde con su economía o con sus índices macroeconómicos, que ya mencioné previamente, donde estaría entre el 10 y 14. No, Entonces nos falta más gente que esté publicando, que esté transmitiendo sus conocimientos. Y si estamos poniendo como límite o como más bien como barrera, el eh, que tiene que ser siempre en revistas que están cobrando 1.500 dólares o libras, Nunca vamos a subir de nivel porque no tenemos la economía para pagar eso. Y más aún, cuando hacemos eh, la evaluación por índice H, México va hasta el lugar 35. Okay? Entonces, eh, tenemos que encontrar maneras de que seamos más visibles y que accedamos a revistas que nos den citas sin que tengamos que estar siempre exigiendo nada más un valor no muy confiable, no muy consistente, como lo es el factor de impacto. Es mi humilde opinión, pero bueno. Muchos investigadores e instituciones están buscando modelos alternativos para difundir trabajos académicos que eviten la estructura actual de pagos. Creo que todos conocemos una página de una eh, chica... Eh, informática de Kazajstán, Rusia, ¿no? o que vive entre Rusia y Kazajstán, y que parece que ha hecho, eh, discutiblemente o no, o criticable o no, más esfuerzo que gobiernos enteros para hacer un acceso a artículos que de otra manera nadie pudiera estar pagando. Como ejemplos, tenemos a India, que está manejando una política de una nación, una suscripción, es decir, como que todo uh, pudiera acceder toda su población al artículo de una revista si como en conjunto, como gobierno, pagan algo obligando a que se mantenga la, el acceso libre para su población. ¿Okay? Ya hemos visto a nivel de noticias la situación que ha pasado con Alemania, que empezó a cancelar algunos servicios con el Elsevier, le siguieron otros países como eh, Hungría, la Universidad de California, porque, pues bueno, no encontraron la manera de ese equilibrio entre pagar tantísimo y el acceso a las revistas o a los artículos. Y Noruega también ya canceló su suscripción a Elsevier. Evidentemente, todos reconocemos la calidad de esta editorial, pero realmente eh, yo pienso que hay como esa barrera entre el primer mundo desarrollado con gastos para todo que no les cuesta trabajo y otros países que hacen su lucha y que van a pasar décadas o siglos y va a ser siempre la, esa división. Entonces no hay que jugar siempre al mismo juego de los que imponen ese dominio de, de divulgación. El esfuerzo en México, por ejemplo, por parte de CONACYT, pues está el CONRICID y es el conjunto de colecciones de revistas de acceso abierto. <ríe> Incluye pues muchas revistas que realmente no es que sean 100% de acceso abierto, sino que los autores pagaron para que esas revistas fueran, sus artículos fueran de acceso abierto, ¿no? En el caso eh, pues más local, un loable esfuerzo que realiza nuestra propia universidad con el repositorio institucional y que al final de cuentas pues va siendo eh, relacionado con el repositorio nacional de, de Conacit, lo cual pues va facilitando que nuestra gente vaya consultando artículos que generamos. Haciendo un ejercicio, pues es muy interesante que no solamente ofrece el artículo para consultas, sino que nos arroja estadísticas también que me han parecido muy interesantes de visualizaciones por país y um, hasta de la región, ¿no? Entonces, vamos viendo dónde tenemos impacto y me parece que hay bibliotecas en Estados Unidos, Rusia, Europa que siempre están metiéndose al repositorio institucional de la UEM porque noto que es un, un país consistente y una institución consistente a los que están checando lo que estamos eh, subiendo eh, a nuestro repositorio. Existen obviamente alternativas para leer un artículo restringido. Alguna actividad que yo hago con mis alumnos, con mis estudiantes, es que le escriban al autor del artículo de interés que no sea de acceso libre y entonces que aprendan a comunicarse para hacer un esfuerzo de conseguir algo que no es gratis, pero que veamos que seguramente ese autor pues, podrá compartirlo y nos facilitará de alguna manera acceder a una información pues, de primer nivel. ¿Okay? Otra manera es la fuente o la base eh, Richard Gate, donde estamos los investigadores y eh, podemos tener comunicación con los correos que recibimos de gente que se interesa en nuestras publicaciones. <coughs> Perdón. Y pues que nos piden eh, algún artículo que a lo mejor no es de acceso abierto y pues se los podremos mandar. Eh, siendo así, viendo este análisis, pues considero que el verdadero acceso libre debe ser con revistas que no cobren por envío, proceso, ni por publicación, ni consulta de artículos y que nos veamos más uh, o nos guiemos más por la cantidad de citas que tiene un artículo. Obviamente tampoco es exacto ni perfecto, pero sería más justo. El problema con este sistema de acceso libre es que no es un negocio, ¿no? Entonces las principales editoriales eh, son un negocio, son una empresa que tiene, pues, obviamente todo el derecho de existir y de eh, seguir ofertando su, sus servicios de editoriales, de publicación, etcétera, y que hacen más cosas. Pero, eh, vuelvo a comentar, Siempre estar eh, buscando ese nivel uh, nos está limitando porque no hay manera de conseguir el financiamiento para estar publicando constantemente con esos cobros. ¿no? Y por experiencia sé que, por ejemplo, hasta para juntar 100 dólares o 50 dólares, luego ya que se aceptó el artículo es un problema, ¿no? eh, ya estar eh, con nuestros colaboradores que junten o que juntemos entre todos ese pago, sí puede ser, aunque no lo creamos, un gasto imprevisto que no teníamos contemplado, y es una batalla. Por lo tanto, como ya nos dimos cuenta en este eh, verdadero acceso libre, básicamente eh, las que hacen este tipo de acceso libre y que no cobran son las instituciones públicas, ¿no? y las instituciones públicas en México, que son muchas, y que tienen sus revistas. Y hago la pregunta: ¿Es misión Is posible esto? Pues bueno, no. O sea, por ejemplo está Perdón, el doctor, último? Sí, sí. Mande. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, bueno, continúa. Sí, perdón, doctora, adelante. Ok, gracias. Entonces, hay algunas bases que so listan revistas de acceso libre, de re revistas que no cobran ni por envío, ni por publicar, ni por nada. Por ejemplo, Open Access Journals Without Publication Fits del CONEM o Council for Nutritional and Environmental Medicine. Lo malo es que no lo encontré actualizado en esta semana, pero sí han a varias revistas que no cobran por ninguno de los procesos. Eh, tuve oportunidad de publicar alguno en acta clínica Croática y efectivamente no cobra nada. Tiene factor de impacto 0.4, está indexada, que es otra cosa que nos interesa. Al hacer, por ejemplo, las búsquedas en otras bases como el DOAJ DOA, Directory Open Access Journals, nosotros podemos aquí discriminar y poner que sean revistas que no cobren, que no tengan article processing charts o los cargos. Y también nos da toda la lista ¿no? de revistas. En este caso, eh, me enlistó en esta semana 540 revistas. Y también habría que estar luego eligiendo, obviamente, alguna que esté indexada y que valga la pena, ¿no? Por, también por calidad, no vamos a ir a la primera. Un fenómeno que ha pasado con la pandemia es que uh, muchas revistas que sí cobran por eh, publicar y por consultar los artículos se han adherido a la información libre de COVID. Y entonces, por ejemplo, esta revista, European Review Medical Pharmacology Science, que sí cobra, todos los artículos relacionados con COVID son de acceso gratis. ¿okay? Pero bueno, no tenemos que esperar a que haya otra pandemia para que entonces haya, uh, se consigan artículos gratis de esa otra pandemia. En este ejemplo que mencioné, el costo general es, por ejemplo, eh, oscilando entre 100 eh, dólares, 100 euros, perdón. Entonces, de 100 euros a que no cobre por, en este momento por lo de COVID, pues bueno, es una, un aspecto a considerar. No todo es eh, malo para me, me Centro y Hablo de México. Como vimos en el Simago en Ranking Journal, estamos en el 28 por cantidad de documentos, 35 por índice H. Pero hubo un grupo eh, de España que publicó realmente el impacto de las publicaciones mundiales por eh, sector. Obviamente, se mencionar que Estados Unidos ocupa siempre los primeros lugares en todo. Pero la zona media está poblada en gran parte por países latinoamericanos, incluidos los tres más grandes, Brasil, México y Argentina. En, estamos en ese grupo, en ese pelotón, con otros países como República Checa, Estonia, Bangladesh, Vietnam. Entonces, lo bueno es que eh, sí estamos. Lo malo es que estamos con otros países que son mucho más chiquitos. ¿no? Mencionan los autores que, en general, lo que más llama la atención a la luz de los resultados que describen es que cierto grupo de países de América Latina muestra una alta citación en casi todas las áreas temáticas. Ejemplo, eh, Brasil, México, Argentina y Chile. ¿Okay? Entonces, publicamos de todo. Eh, hay algún, en este estudio ven que hay unos uh, países muy citados y muy fuertes en una área, pero muy débiles en otra. En este caso de Brasil, México, Argentina y Chile, está nuestra producción muy homogénea en todas las áreas aunque no estamos alcanzando aún las grandes ligas, por decirlo de alguna manera. Mencionan que estos países son muy citados por otros y también en términos de citas entre nosotros mismos. Eh, pues bueno, como conclusiones, para estar en tiempo, menciono que es necesario un cambio de paradigmas en la publicación de artículos en la área de la Salud donde no se continúe con la evaluación de la calidad de la producción de acuerdo al factor de impacto de la revista, sino teniendo en cuenta la cantidad de citas. En la última evaluación del SNI me permití hacer esa sugerencia, ya que pues había uh, una discordancia entre el factor de impacto de algún artículo y la cantidad de citas que se están presentando. Y, pues bueno, no soy una institución para conseguirlo, pero bueno, lo propuse. No sé si haya otras sugerencias que sean más justas. El sistema de eh, Article Processing Church o de co cobrar por hacer el artículo libre no es un camino accesible ni sostenible por los investigadores de países en desarrollo. Con esto quiere decir que no es un camino so sostenible por nosotros, la mayoría de los investigadores en instituciones públicas, eh, en México, en el Estado de México, en la UEM, eh, porque no es factible, o sea, salvo que hubiese alguna manera alterna de que cada artículo que logremos publicar se nos reembolse, ¿no? Eh, si es eh, por estas condiciones, pero no lo veo claro ni cercano. Considero que con esta eh, con este replanteamiento y haciendo una política que abogue más por. La cantidad es, sí, necesitamos cantidad, pero sin estarnos centrando en las demás costos, que va a ser muy difícil que la mayoría acceda, podemos aumentar nuestro impacto a nivel eh, mundial. Y, pues bueno, con eh, la mentalidad de estar mejorando cada vez más la calidad de nuestros trabajos y haciendo, como último comentario o sugerencia, trabajos multinacionales pudiéramos enriquecer y hacer valer el peso que realmente debemos tener en el concierto internacional del conocimiento y eso es todo por mi parte muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias doctor en opinión desde, desde, desde un experto en tema de, de publicación también este Usted como investigador nos da y nos comparte su experiencia, lo que, es, lo que viven ustedes, ¿no? Bueno, voy a compartir con usted eh, algunos comentarios que nos deja aquí eh, las personas que nos acompañan. Desde Valle de México los saludan. Eh, eh, saludos desde algunas amistades. El doctor Rogelio Cuga. Un saludo. Y bueno, por aquí algunas coincidencias en lo que usted nos comparte, ¿no? Dice, eh, es Vieta Tenorio, eh, si es cierto, las publicaciones son caras, el factor de impacto no corresponde con el prestigio de la revista. Por eso a veces hay que mandarlos a revistas que no cobran, coincide mucho con lo que usted ya nos ha compartido. Eh, eh, también por aquí nos hacen felicitaciones Silvia San Miguel. Eh, Cristel Zárate, muchas felicitaciones. Doctor U eh, Mónica Delgadillo, saludos desde Valle de México. Esguida Tenorio nos vuelve a, com a comentar, esta conferencia es muy buena, ojalá cambien las perspectivas de evaluación de los investigadores y se dejen de tomar los parámetros de países que tienen mayores economías para, para sostener los mismos. Eh, Patricia Cortés, mucha razón, es bastante oneroso todo el proceso de publicación. Esbieta Tenorio nos vuelve a comentar, las publicaciones en los repositorios deberían tomarse en cuenta por CONACYT para el SNI. Esto permitiría cuidar la economía y fortalecer la generación de conocimientos en las universidades. Felipe Rodríguez nos hace una pregunta. ¿Qué pasa con revistas que según son depredadoras, pero no cobran por publicar y de igual forma hay artículos muy buenos ahí depositados quien las etiqueta de esa forma y que tanto pueden ser consideradas en las evaluaciones PROMEP, PRODE, PROIM, ConAcit, etc. ¿Qué pasa con estas revistas? Sí, es un punto <risa> importante a tomar en cuenta, de hecho pues tengo una publicación de eso de Predatory Journals junto con un equipo de investigadores de Colombia y de Europa. Y eh, sí uh, hemos recibido claramente correos masivos de alguna revista que nos invita a publicar, porque somos, entre comillas, unos grandes líderes o expertos ¿no? del área, aunque nada más tengamos un artículo de ese tema al cual hacen referencia. Y son básicamente eh, procesos mercantilistas que eh, pues obtienen dinero, a costa de la desesperación literalmente de los investigadores por publicar algo entonces es discutible pero est están haciendo lo mismo que otras empresas que cobran y a lo mejor cobran mucho menos y entonces el investigador se ve eh, pues atraído atrapado y pum ya lanza su artículo lo publica y a lo mejor es para satisfacer su ego personal o su una, una satisfacción muy personal aunque no sea muy de eh, egocentrista y listo Ahí eh, ya, lo publicó, ¿no? El problema es que para las cuestiones ya de evaluación en eh, Conacit pues aparece ahí en la lista de Bills, ¿o ¿no? La lista de Bills que es el, eh, el editor o el... Uh, <coughs> eh, que empezó a identificar estas revistas depredadoras, después ya dejó de hacerlo, pero ya quedó como una lista, una base de datos que se va actualizando. ¿no? Y si publicamos en una de esas revistas, inmediatamente aparece en la evaluación del SNI y no nos toman en cuenta. Entonces, no recomiendo que publiquemos en, esa, en esas revistas. Eh, ya me pasó una vez por desconocimiento, no la encontré en la, en la lista de Bills y sí apareció finalmente. Entonces, no, mejor publicar en otras eh, revistas que no aparezcan en esta, en esta base. Aunque sí he visto artículos muy buenos, o sea, sí, es verdad. Es verdad pero hay que evitarlo porque nos vamos a perjudicar. Gracias, doctor. Eh, Marciano Díaz Fierro, excelente punto de vista, doctor Hugo. Jorge Ortiz Ramírez, muchas gracias por su ponencia tan interesante. Nos pregunta, ¿cuál considera que es la problemática más importante en la disponibilidad de los recursos de acceso abierto? Eh, la dificultad más importante son, eh, primero, el costo por publicar en esas revistas que hacen eh, abierto el, el artículo. Y pues que lo podemos hacer quizás cuántas veces al año, una, o sea, abriendo, haciendo nuestro cochinito con la reunión de los autores, o porque conseguimos un financiamiento, pero no es sostenible, no lo podemos hacer eternamente o persistentemente. Por lo tanto, la solución la tenemos los propios investigadores y debemos de buscar... Eh, a revistas que sí nos den un poco de visibilidad, o la mayor visibilidad posible, con el menor costo posible. Bueno, aquí aclaro menciono que eh, no esperemos que haya un auge económico para que alguien nos vaya a estar financiando. Eso no va a venir. No va a venir, no ha venido, no ha, no ha habido. Entonces, ¿para qué estarnos...? Sí hay que luchar, ¿no? pero no podemos este, esperar que eso suceda y quedarnos eh, pues, mm, con nuestro conocimiento guardado en la computadora. Así es, buscar opciones de publicación. Eh, Héctor Rafael Orozco Aguirre, ¿qué otra consideración extra a las citas debe ser contemplada? Ok, sí, es este, um, otro importante criterio que es eh, las bases de datos en las que está indexada la revista. Um, por ejemplo, menciono la, la revista de medicina e investigación de la Facultad de Medicina. Um, ahí tengo uno de los artículos más citados y sin embargo todavía no está indexada en grandes índices, por decirlo así, aunque ya está en Lilacs y se está haciendo trabajo a cargo del autor autora Araceli Hinojosa para que entre más índices. Y entonces vean que tampoco realmente el índice limita la visibilidad de un artículo. Aunque eh, en este caso, digo, es de los más citados que tengo. Eh, no está indexada en, en Cielo o, o en este tipo de índices también muy válidos e importantes para nuestra región. Conclusión, aparte del factor de impacto, ver los índices y ver también... Pues ya de manera particular, los tipos de, eh, de autores que están publicando en esa revista. Si nada más es una revista muy local, pues no tiene sentido, ¿no? Si es una re revista que sea abierta al mundo y que está publicando de todas partes, pues yo creo que sería una buena opción. Muchas gracias, doctor. Eh, un comentario más, eh, María de Lourdes García Hernández. Felicidades, doctor Mendieta, excelente ponencia. E informaciones de gran valía, muy buenas propuestas. Por parte del doctor Sale, muchas felicidades, muchas gracias por la ponencia. Eh bien, pues son los comentarios que quienes nos acompañan externan a través de Facebook y que con gusto compartimos, agradecemos el, las respuestas que nos brinda bajo su experiencia, bajo su, su criterio y la opinión que usted tiene al respecto. Eh, doctor, eh, comparto en este momento un reconocimiento digital que se hará llegar eh, por parte de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados por su valiosa colaboración en estas actividades de la Semana de Acceso Abierto. A la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor Hugo Mendieta Cerón por su destacada participación como ponente del tema. Acceso abierto en la salud. Beneficios de un cambio de par en paradigmas. Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo. 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado en la UAM. A la firma, el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra universidad. Un reconocimiento que haremos llegar a la brevedad. Y que de alguna manera, y también por parte de, de la Secretaría, agradecemos su colaboración. no Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que opinaron. y Igualmente les mando saludos.